Bolivianización, bolivianización, bolivianización Es la razón por la que ahí vemos personas de otros países ahorrando en Bolivia? ¡Qué loco! Pero es cierto, está en las noticias, es viral Hay crisis en el mundo Las monedas se deprecian y pierden su valor Y Bolivia, ¿te acuerdas? Desde el 2006 el Ahora Apreciar se dijo Incentivemos el uso del boliviano Empeñados en profundizar aún más el manejo de la moneda nacional Y... Con un conjunto de políticas macro y un modelo económico boliviano, nuestra moneda se estabilizó y fortaleció. Ahora somos un referente. No es buena suerte, es pensar en el bienestar del país y de la gente. Mi boliviano es fuerte. ¡Chao! Estamos creciendo con estabilidad. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.